Hey, hola ¿Qué tal mis amigos sean bienvenidos a Tecnoaplice tu canal favorito Mis amigos en esta ocasión les quiero compartir la actualización de Whatsapp Plus en su última versión 18.40.0 Para que te la descargues de inmediato aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado Para que la tengas de inmediato y si la tienes actualízala de una vez Ok mis amigos vamos con el tutorial amigos no se los olvide guardar su respectiva copia de seguridad para que no se pierdan sus datos sus chats listo mis amigos vamos a instalar o aplicar uno de los nuevos temas que trajo esta nueva actualización vamos a lo que es la parte de abajo está el botón de más y buscamos la tienda de temas la parte superior damos un toque y aquí vamos a aparecer los temas que se encuentran nuevo como el que tengo aplicado actualmente que es este que se encuentra aquí y hay acá muchos temas como lo que es el blue dj que es nuevo tenemos lo que es este que se encuentra aquí en esta parte de aquí que es nuevo mis amigos si quieres aplicarlo simplemente haz un toque y vamos a compartir a cinco amigos o grupos para que se desbloquee el botón de descarga compartimos rápidamente mis amigos aquí a cinco grupos o amigos y se va a desbloquear inmediato y se va a descargar de inmediato y se va a aplicar dándole un toque cuando se termine de descargar eso depende de la versión de internet no demora más de 30 o 40 segundos a descargarlo listo mis amigos esperamos aquí se va a ver aquí en la, en la... En la vista previa como va a quedar en nuestro chat de nuestro whatsapp en, nuestra, en la pantalla principal de nuestro whatsapp plus listo mis amigos estamos aquí en DC establecer por defecto y establecemos el nuevo tema el cual está súper increíblemente genial mis compañeros todo funciona correctamente acá abajito lo que es ajustes y privacidad y seguridad todo funciona correctamente lo que es ocultar la última vez aquí abajito lo que es deshabilitar reenvío de mensajes o animación de mensajes o antiunvista una vez podemos activar esa función o mostrar los tickets azules después de responder o simplemente a cada contacto o a todos los contactos que tenemos registrados vamos a poder ocultar los tickets azules o, o micrófono azul o ocultar escribiendo mis amigos así mismo vas a poder hacerlo con los grupos mis compañeros todo funciona a la perfección sin ningún tipo de problemas aquí en configuración general vas a poder enviar las fotos en la mejor calidad vas a poder incrementar los megabytes de los estados de envío vas a poder también lo que es enviar estado de 5 minutos vas a deshabilitar el límite para compartir medios vas a, es decir vas a compartir más de 30 recursos en esta opción que se encuentra aquí todo está a la perfección y lo que más que más me gusta aquí es esta función en la cual vamos a poder eh, tener una burbuja de chat al momento de que nos envíen un mensaje como si fuera el estilo de messenger mis compañeros está súper increíblemente genial y aquí en el icono de lanzamiento en la parte inferior vamos a poder establecer un icono, nuestro icono favorito que más nos guste es de estas múltiples opciones que se encuentran aquí mis compañeros por ejemplo elegimos este, este, este y vamos a darle en sí aplicar ahora para que se apliquen todos los cambios que hemos realizado y si ves aquí está el icono que se encuentra aquí mis amigos y vamos a poder ejecutarlo sin ningún tipo de problemas y funciona a la brevedad Ok mis amigos También vas a poder presionar lo que es el color de las llamadas O, o, el, o el tema de los te, del teléfono Es decir vas a poder establecerlo con movimiento Ya no vas a tener un teléfono aburrido Cuando te llamen a hacer una videollamada No vas a tener ese, eh, ese fondo aburrido Sino que vas a tener este movimiento Como se encuentra aquí en pantalla Simplemente vas a compartir a cinco amigos o grupos rápidamente Para desbloquearlo Y se va a descargar de inmediato Y vamos a poder establecerlo de una vez Si ves mis amigos vamos a tener ese, ese efecto de movimiento el cual está súper increíblemente genial y mis amigos ya sabes que la linda descarga se va a encontrar aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que la obtengas de inmediato ok no siendo más nos vemos en un próximo video tutorial